Muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy. A menos que pase un acontecimiento ya eh, muy relevante, es la última vez que hablaré del tema de lo acontecido en la Lotería Nacional. Y voy a hacerlo porque refería, eh, hacía un comentario al inicio del espacio sobre la posición tímida que había asumido la Federación de Bancas y en este momento nos llega un comunicado de manera oficial que emite la Federación, haciendo el llamado y solicitando a todos los afectados por este fraude, hace un llamado a todo el sector, a todos los banqueros para que... Todo el que tenga algún tipo de prueba, ya sea tickets, grabaciones, muchas veces los negocios tienen grabaciones, o sea, a través de las cámaras, jugadas... Pueda reportarlo o llevar estas pruebas a la Federación Según el comunicado de FENABANCA, En coordinación con la Procuraduría de la República Informan a todos los afectados Y podemos acercarlo un poquito, muchachos informa a todos los presidentes que a través de sus asociaciones reciban eh, Lo está diciendo a, los diferentes comun a las diferentes provincias eh, Que están representadas por las asociaciones Que reciban todas aquellas personas que fueron afectadas con la situación eh, ocurrida en el sorteo de la Lotería Nacional en fecha sábado del 1 de mayo. Los afectados pueden presentar cualquier material que sirva como prueba. Escuche bien, si usted tiene... O sea, usted tuvo una importante pérdida en este número que, bueno, se entiende que es ilegal. El que ganó ahí eh, de manera fraudulenta fue que lo hizo. Usted si tiene videos, audios, fotos, tickets pagados, eh, copias... Estas pruebas estarán siendo recibidas en las asociaciones que luego serán Pero, entregadas a la federación y luego de la federación eso remitidas es un error, esa prueba no sirve. a la procuraduría. Yo entiendo que es la procuraduría que debe hacer claro, el trabajo, ¿verdad? Claro, Es que la prueba no puede ser manipulada por las partes Totalmente. o por ninguna de las partes. Totalmente. Entonces, cuando, Porque entonces cae en ilegalidad. Prueba ilegítima. Lo que tienen que hacer es poner la disposición de la procuraduría, de los investigadores, para que los técnicos de la policía, de la procuraduría, o técnicos de quien fuera, ¿no? vayan y retiren esas pruebas para que tengan valor jurídico. Cuando leía la información yo pensé, bueno, pero po podrían ser manipuladas cuando claro, hay intereses en un claro. tema y más en la forma en que se ha ido dando. Pero más allá de lo que sé, desde el punto de vista legal, y qué bueno que tú lo corroboras, Amado, entiendo que quienes deberían de recibir estas pruebas y no solo pedir, sino ellos ir directamente a los puntos, a los establecimientos que fueron estafados y ver si tienen algún tipo de información o tienen grabaciones y demás. Entonces, ahí como que vemos una, una situación media extraña. Pero sí es referir al principio que no veíamos una posición eh, firme, contundente, de la Federación Nacional de Bancas de Loterías. Este comunicado sale hoy temprano en la mañana, donde se busca si se quiere esclarecer Señores, yo eh, leía un comentario y me reía, pero es que es verdad. O sea, este país ni una película o la serie esa de Netflix le lleva, porque es que aquí todos los días es un acontecimiento. Aquí todos los días es un escándalo en las diferentes instituciones, con los legisladores, con la gente, con el ciudadano. Entonces, lo último que nosotros pudimos ver en torno a este sector empresarial de la República Dominicana es que de manera descarada se destapara ante miles y miles de gente que pertenecen al sector y que observan y que fiscalizan y que visualizan todos los días y que se dirigen hacia esa lotería nacional a supervisar y garantizar que no pase eso que aconteció. Porque estamos hablando de pérdidas millonarias que pueden llevar a la ruina a empresarios del sector bancas de lotería. Si bien es cierto que las bancas, y es el sector o juegos de azar, tienen una importante tasa de rechazo, por lo que implica, porque se entiende que la gente más desposeída, de escasos recursos, de las comunidades, de los barrios, pierden su dinerito en las bancas porque van a jugar lo que deberían de comerse. Pero también es cierto, señores, y es bueno que escuchen este dato, para que, porque hay mucha desinformación con, con los temas de este sector. También es cierto que las bancas de loterías aportan miles de millones de impuestos. Aportan cientos de miles de empleos, porque son más de 200 mil empleos que ofrecen las bancas de lotería. También es cierto que hay demasiados beneficios en lo que tiene que ver con la movilidad económica en bienes y servicios, de manera directa e indirectamente. Aquí al lado de Telenor nosotros tenemos un técnico, o sea, hay un técnico que si no fuera por eso, él tuviera, o que hacer otra cosa, sencillamente no tuviera trabajo, porque él da soporte a los printers, a las, a las computadoras y a todo lo que tiene que ver con ese tipo de negocio. También es cierto, señores, que nosotros necesitamos regular lo que es todo el sector de bancas en el país. Tengo un videíto, se lo voy a mandar ahora, a ver si, se, si da tiempo a ponerlo, donde el señor presidente Luis Abinader hacía referencia, él habla de, básicamente de los temas de corrupción y del régimen de consecuencias eh, en la República Dominicana y cita este caso, aparentemente la entrevista te la mandé, Chamo, es una entrevista reciente donde Abinader hace referencia y él dice, él mismo dice, esto se viene arrastrando desde el gobierno pasado, de años anteriores. Cuando escuchamos que el presidente dice eso, entonces lo siguiente que pensamos, bueno, pues siempre ha habido fraude. En lo particular, pienso que no es tan sencillo, no es que no se dé. Señores, pero no es tan sencillo hacer un fraude. Porque ustedes ven solamente los ciegos, ven que los bolos, que seguro son los sin números iguales. Hay un equipo de gente que trabaja. En la misma institución... Y externos, hay un notario público que cada día certifica esos sorteos, que tampoco hemos visto al notario que certificó el sorteo de ese día, referirse al tema, como abogado público debería de estar dando declaraciones, deberíamos nosotros saber cuál es su posición en torno a esto que él aprobó como correcto para ese día. En este sector se mueven demasiados intereses. Una de las cosas que ha pasado y por la cual pienso que el nivel o ese rechazo que se crea sociedad, sector empresarial, porque es un sector empresarial, es que si nosotros nos remontamos unas dos décadas atrás, dos décadas y tanto, las bancas se regularizaron para el 99, 98 más o menos. Si usted no es tan joven, yo conozco la historia, no la viví, usted sabe que aquí los riferos andaban volando patios y que la Policía Nacional los apresaba y se llevaba el dinero, que no había regulación alguna, que no había tributación y que esas fuentes de empleo generadas no estaban porque era con un papelito de colmado y un lapicero enganchado aquí en la cabeza. Se reunían en cuartos, en moteles, para los domingos, ya saliendo los sorteos y la cosa, contar todo el dinero para que la policía no se los robara. Y no es verdad que si quitan las bancas de lotería o que si las cierran todas, como una de las propuestas que hacía el compañero Amado, no es verdad que aquí se van a acabar los juegos de azar. Porque van a volver los riferos a los patios, a caerle la policía atrás y a quitarle el dinero. Señores, una de las cosas que ha pasado con este sector en lo que tiene que ver con el tráfico o el lavado de activos a propósito de la ley de lavado de activos que de alguna forma nace por lo que se veía eh, en este sector y otras tantas que tenemos en la República Dominicana con el lavado de dinero, es la irregularidad que se da, por ejemplo, con el tema de los pagos los sobreprecios. El gobierno dijo, bueno, pero cómo es posible que si usted compra esta mascarilla a 10 pesos, usted la va a vender a 8, porque no hay forma, porque no deja ganancia. ¿Qué está pasando ahí? Esto es tan fuerte que el Banco Popular hace unos 8 o 9 años canceló y sacó a todo el que oliera a bancas de lotería de su, de su banco canceló todas las cuentas, se las frizó porque no había forma de entender el descontrol en los precios pagando de más o regalando dinero a la gente en todo hay un margen de ganancias tú dices, bueno, yo me voy a ganar tanto, y no es posible que si tú tienes un margen de ganancia de un 68, 4 es 72 pesos tú tienes un margen de 27 pesos por ejemplo tú ese, ese, ese 68 más 4, 70, ese 72, tú lo lleves casi a un 100% para pagarle a la gente al que se saca. Estamos hablando de que no hay forma posible de que te pueda dejar ganancias, porque estás dando o regalando el dinero. Por citar algunas de las problemáticas o de las cosas que el gobierno propiamente ha venido observando en torno al sector y por eso se da... Eh, de manera muy importante el empuje de esta ley de lavado Otra de las cosas que nosotros debemos de referir es Que sea quien sea que haya, que haya estado involucrado en este tema Debe de pagar las consecuencias Y aunque suene eh, iluso no creo que esto esté como la mayoría de gente siempre ha pensado. Que ahí el fraude estaba instaurado de manera constante. Que siempre ha habido un fraude. El fraude se dio ese día y se destapó inmediatamente. Y si se hace mañana vuelve y se destapa. Porque las veces que se ha destapado es porque hubo un fraude. O sea, cuando usted ve que está todo tranquilo. Señores, pero que a un banquero le saquen 100 mil, 200 mil pesos es un escándalo, eh, millones. Ustedes creen, si como muchos ciudadanos piensan, que la Lotería Nacional es un fraude, en todo el sentido de la palabra, que esos globos son los mismos, que los ciegos saben cuál va a salir, que esto y aquello. Anduvieran los millones y los empresarios del sector quebrados totalmente. Imagínense que todo este tiempo y todos estos años ciertamente fueron un fraude. Ustedes se imaginan los millones que anduvieran en las calles. Entonces a veces hay muchas cosas, datos o informaciones que no manejamos, que la gente normalmente no maneja. Y hacemos comentarios que desinforman en un sentido. Dicho todo esto, hoy estamos a 17 estamos a 17, me parece. Ya hacen 16 días, 18. 18. Yacen 17 días que se destapa uno de los escándalos más descarados, porque creo que esto es descarado la forma en que se hizo. Yo supongo que es algo muy fácil de determinar porque tú tienes a los culpables en las manos ahí. O sea, no hay que investigar que, que quién es, no, no, son ellos porque está ahí en la foto, en el video. No más de 15 días, un mes, por un asunto técnico de juicio y demás. Deben de haber responsables, pero los reales. No me hablen del ciego, que sí, claro, es culpable. Pero no me hablen de la presentadora el camarógrafo. Busquen ahí quién cometió este descabellado, descarado y trucos de iniciado, que quedó totalmente grabado. Y no se calle el país de hablar de ese tema. Lo particular no hablaré más de él. Muchas gracias, amante.